La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha visitado en la mañana de hoy la unidad técnica NRBQ, integrada en el Servicio de Desactivación de Explosivos y NRBQ del Cuerpo. Entre las actividades que han estado realizando durante estos meses se encuentran el traslado de presos o detenidos con posible COVID-19, entrega de notificaciones a personas que pudieran estar infectadas y apoyos a diferentes unidades del Cuerpo como Policía Judicial, SEPRONA, y servicio sanitario para la realización de test de detección a los miembros de la Guardia Civil.